¿Qué tal a todos los que nos siguen a través de esta transmisión en vivo? Nos encontramos en la presa de Simbanzá, mejor dicho, en la isla de Simbanzá, en el municipio de Cadreita, en la presa de Simapán, donde pues ustedes pueden ver eh, en este recorrido que estamos realizando en bote a través de trabajadores de esta cooperativa de Simbanzá, aquí en el municipio de Cadreita, eh, con la finalidad de que ustedes puedan ver eh, cuál es la situación en la que se encuentra esta isla, una de las islas más conocidas y más visitadas en esta zona del semidesierto, producto de que es un atractivo natural turístico y que está rodeado de agua de esta presa que es la presa de Simapán. Derivado de los escurrimientos del río San Juan, del río Tula por supuesto de la creciente en la presa de Simapán que ha venido desfogando, pues ha tenido un incremento considerable en nivel del agua en lo que es eh, la isla de Simanzá. Son aproximadamente entre 20 y 30 metros, nos han comentado los trabajadores, lo que subió el nivel del agua en esta isla no se reportan daños, afectaciones a lo que es eh, la isla se encuentra íntegra en este recorrido que hemos realizado ustedes podrán ver que ha tocado dos escalones, dos escalinatas de lo que son el acceso a las cabañas eh, solamente es el, el, el saldo que se ha tenido sin embargo el lugar fue desalojado de huéspedes de visitantes, de turistas con la finalidad de primero salvaguardar la seguridad y la integridad pues, de todos los que visitan esta isla pero también porque ha sido cortada la energía eléctrica y bueno, pues esto no permite brindar los servicios al 100% como les gusta atender a los eh, trabajadores de esta cooperativa de Simbanzá quienes con mucho esfuerzo pues, han logrado levantar este atractivo turístico y que se ha convertido en un ícono en el estado de Querétaro que, así, que es muy visitado y bueno, ustedes pueden ver ahí está la bandera eh, ustedes pueden ver el nivel más o menos de la bandera para que ustedes tengan una idea y bueno, aquí está ya lo que es, son las cabañitas son las cabañas las que se encuentran ahí eh, en esta parte de la isla de Simanzá y vamos a ver si se puede hacer un acercamiento para que vean ustedes las escalinatas en esta parte de las cabañas que están ya más pegadas a lo que es el nivel del agua de la presa Simapán aquí en la isla de Simanzá en Caderita ha alcanzado dos escalinatas las cabañas siguen intactas las cabañas se encuentran bien se encuentran a, a una altura considerable y esto tiene una lógica porque nos comentan los trabajadores y los, eh, eh, las personas que son originarias de esta localidad que saben que cuando llueve se tiene una creciente del agua y llega a subir su nivel en la isla de Simanzá y es por eso que estas cabañas se encuentran en lo alto se encuentran elevados con el nivel que tradicionalmente alcance, bueno en esta ocasión ciertamente fue un poco más en nivel que se alcanzó han sido unas lluvias constantes han sido crecientes y también eh, eh, el escurrimiento de las aguas del río San Juan y del río eh, Tula que bueno han llegado aquí lo que sí se encuentra completamente cubierta es la alberca pero de ahí en fuera los servicios se encuentran bien vamos a ver si me puedo acercar por acá arriba y vamos a platicar con el señor cancelado señor, ¿cómo se llama usted? Jota Guadalupe Hernández gracias don Jota Guadalupe platíquenos un poquito ¿cómo se encuentra la isla de Simbanzá? Eh, pues no, está como como la han puesto en el pecho, en las noticias porque todavía no se han hundido y la... El agua sube todavía más arriba y, y nunca se han este, hundido así completamente. Nomás son los primeros dos escalones. Así está. Sí. Están íntegras las, la isla sí, las cabañas. Sí, las cabañas. Sí, sí nada más que ahorita este, no tenemos luz y ni el agua la han cortado para que ya no se pueda hospedar gente ahorita. Más, más que nada por seguridad, no, porque... Pero sí la gente se quería quedar, pero nosotros no queremos arriesgarnos porque pues qué tal si llueve en la noche por ahí y, y entonces sí llegue a subir y, y entonces sí y va a haber problemas para los huéspedes. Así es, es preventivo digamos. Es preventivo sí. Perfecto. Pero, ajá. ¿Cuánto subió más o menos el nivel del agua? Eh, más o menos como unos 20 metros. Sí, metros? Sí. ¿Y cada que llueve sube así o esta no, vez subió un poco más? No nomás esta vez porque llovió, pero ya tiene casi como unos como 20 años que no subía. ¿20 años no, que, que no años, subía? Sí, porque este... no llovía. Okay. Sí, sí, sí, subía, pero nunca llegaba hasta ahí. Así sí. es. ¿Y, y, cómo, y cómo ven ustedes en esa situación? ¿Esto es por producto de los escurrimientos de los ríos? Sí, sí, por las lluvias que cayeron y, y por las presas que hay eso que se llenó rápido esto. pero nunca, la, si no llueve nunca la dejan que se llene, siempre la desfogan en la compuerta. ¿Desde cuándo empezó a subir el nivel? No, tiene como unas, como unas tres semanas, sí, pero esta semana que pasó es cuando subió todo eso, subía pero bien poquito, Perfecto. y sí. ¿Su nombre señor otra vez? Jota Guadalupe Hernández Chávez Sí Lo que sí se nos, lo que sí se nos hundió fue el, el restaurante que teníamos ahí abajo El mirador que le decíamos ¿Y los estacionamientos? Y los estacionamientos, sí ¿El torneo? ¿Va a haber torneo de pesca. Sí, ¿Y esa va haber a haber torneo el sábado y el domingo ¿Ese se va a llevar normal? Sí, normal Sí, porque ya tuvimos el, Esta semana que pasó, el sábado y el domingo Tuvimos uno ¿Este torneo de pesca de qué es? De lobina. De lobina. sí, es lo que se eh, pesca. ¿Es nacional el torneo? Sí, sí viene pues, gente de donde quiera. Perfecto. Sí. Muchas gracias, don J. Uh -huh. Guadalupe. Sí. Muchas gracias, agradecemos a don J. Guadalupe que nos hizo el favor de llevar este recorrido para que ustedes puedan apreciar cuál es el estatus de la isla. Escuchábamos, se encuentra bien, se encuentra a salvo, solamente por medidas preventivas, eh, se desalojó el lugar. Y, y bueno es la situación que tenemos el día de hoy. Agradecerles que hayan seguido esa transmisión, que tengan una excelente tarde.